por mediación de haciendo una amiga mía, Mari Carmen Blanco, que trabaja aquí con vosotros, a la cual le dije, pues para poderme poner una boca castañuelas, ¿no? Que es lo que se llama, creo. Y me dijo, no, Blanca, pues viene a la clínica con nosotros y tal. Y, y bueno, uh, sin más, aparecía aquí, me habéis ayudado un montón, porque ya te digo, que yo económicamente en ese momento no podía costearme ese dinero. Y bueno, así empecé, por mediación de Mari Carmen he conocido a esa clínica. Pues exactamente lo que me han hecho es, eh, eh, no sé cómo se dice la palabra, pero ponerme tornillos. Me han, me han puesto 16 tornillos en la boca. Implantes. Implantes, eso es, no me sabía el nombre. Me han implantado 16 tornillos en la boca. Pues el, la verdad es que, eh, si te fijas, tengo labios muy gordos y no los tenía. O sea, me veía muy mayor, me veía envejecida, fea, no me reía. Yo soy muy risueña, soy muy simpática, muy de hablar con la gente. Y no, no me reía, me tapaba. No sé, eran muchísimas cosas que sin querer se te van acumulando, ¿no? Soy otra, he vuelto a ser yo. A pintarme los labios, que no me los pintaba. No sé, a reírme muchísimo, que yo por además que abro mucho la boca para hablar, para reírme. Me habéis dado la vida. Me habéis dado la vida, no sé ni cómo agradecerlo. No tengo tiempo para agradecerlo, no me queda tiempo en mi vida para agradecerlo, la verdad. Uf, el trato, el trato personal por parte de todo el personal, incluso de gente que no me ha tratado. O sea que simplemente de entrar y salir, yo aquí me he sentido como una más. O sea, solo me falta trabajar. Yo no, yo no llevo implantes artificiales. Yo lo llevo metido dentro de mis encías con mis dientes. No sé, es que son cosas supernaturales, ¿no? Da la sensación. Si yo no digo que llevo dientes artificiales, no nadie lo sabría, porque no se me notan. Y ves por ahí otro tipo de bocas, porque ahora te fijas, te fijas mucho más. Y sinceramente, vamos, yo creo que llevo lo mejor del mundo. El día de la operación. Creo que ha sido el día que más tranquila he venido y más segura, porque veía el personal que trabajaba y la gente que me rodeaba, y la, no sé, la forma de cómo me habían explicado lo que me iban a hacer y la seguridad, que sinceramente, o sea, venía más tranquila, que hay un personal súper majo, súper que te atienden de maravilla, y no estoy exagerando absolutamente en nada, y que bueno, el proceso que le tenga que hacer la persona que le tenga que hacer, que va a salir más que encantada, o sea, que no se corten, que vengan.